Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día lunes. Iniciamos nuestra semana en la presencia de Dios. Quiero invitarlos para que nos gocemos esta semana, estos días. Ciertamente en nuestra región estamos viviendo todo este tiempo de fiestas de San Pedro. Y qué, qué bueno que junto a esa alegría externa expresada en los desfiles, expresado en, en las reuniones familiares, en la comida en los San Pedritos, también vivamos la alegría de estar en la presencia de Dios, de sentirnos amados por el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este, esta nueva semana que nos regala y a poner todo en las manos de Dios. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Gracias por todo. Apiate de cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, apiate de nuestro país. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo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 A quien te requiera para caminar una milla, acompañaré dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, qué alegría y ver cómo Jesús durante todos estos días nos está invitando a la perfección. Y esto no es fácil. Ojo por ojo, diente por diente, lo más fácil. Lo que todos los días hacemos. Pero que me golpeen una mejilla y ponga la otra, ¿cuánto cuesta? Cuánto cuesta morir al orgullo, cuánto cuesta morir a la prepotencia, a la vanidad. Y Jesús nos dice, al que bofetea en una mejilla, preséntale la otra. Al que te pida la túnica, dale también la capa, entrega todo. Darlo todo, queridos hermanos. Como decía días pasados la palabra, si ustedes no son mejores que lo escriba y los fariseo, no están en nada, no van a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser mejores, tenemos. Si somos iguales a todos, pues ¿qué sentido tiene? Es ser mejores, ser mejores, queridos hermanos. Y, y un mejor no, no mirando por debajo del hombro, no humillando, Una calidad en humanidad, una calidad en buenas personas, una calidad en servicio. Bueno, con este reto que se nos presenta para esta semana, y orando por nuestro país, lo invito para que concluyamos esta oración de día